Preguntan, ¿es difícil conseguir inversores en la fase de arranque y predesarrollo de una app? Y eh, os respondo que el momento más fácil para conseguir inversores es aquel en el que tenemos la tecnología desarrollada y podemos enseñar ya demos de, del servicio que vamos a ofrecer con nuestra app y podemos empezar una prueba piloto en un pequeño mercado eh, donde con una pequeña capitalización podamos conseguir los primeros clientes y demostrar el modelo de negocio. Ese es el momento más fácil a partir del cual podemos conseguir inversores. Tecnología desarrollada y primera prueba de conciencia del modelo negocio en un pequeño mercado, pequeña inversión. Si vamos a arrancar, pues ahí lo que tenemos que plantear es capital propio, capital de los socios e inversores iniciales, de socios, de friends, Follow, and family, nuestros amigos, familia, entornos cercanos y entidades que estén acostumbradas a invertir en capital semilla. Pero lo que es, cuando es el momento en el cual empieza a ser más sencillo con sus inversores? Eh, con la tecnología desarrollada y primera prueba de concepto del modelo negocio en un pequeño mercado donde podamos invertir en marketing y a partir de ahí vendrá todo mucho más rodado a nivel de inversores. Eh, si os ha parecido interesante, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.